Que ¿Alguna conclusión más? No. Yo les cuento que, que yo tenía pendiente unos talleres con, con una mujer que estaba acompañando, la segunda que acompaño así como súper personal, y le tenía mucho miedo, yo creo que les alcancé a decir, ¿no? Como que no tenía ganas, como que no sabía cómo, he hablado con, con mi amiga que era mi paciente anterior y como que habíamos analizado las cosas, y fue súper chévere. Hemos hecho dos talleres desde que estábamos haciendo la formación, y ha sido muy bonito porque, se, o sea, ya no me siento como la profesora ya con las diapositivas y explicándoles, ha sido súper bonito. Y sobre todo porque no solamente me ha servido para que ellas aprendan y que yo también aprenda, sino para conocer, conocerlos como pareja. O sea, hay momentos en que empezamos y tal cosa, y yo digo, oiga, pues es que son muy distintos a lo que soy yo. Y eso me llena también de herramientas y es muy chévere, es uno como que va con algo preparado y cuando se da una cuenta está en otro lado, pero es tan válido y también me ha servido mucho con mis estudiantes, yo no sabía cómo hablarles de la parte hormonal y esa vaina, y ahora entonces estoy conectando sus sentimientos durante el parto con la parte hormonal y me doy cuenta que es como ¡pum! explotó, súper. Qué bien, qué bien. Súper chévere